Nuevos mapas, nuevo equipo, nueva arma, nuevo modo de juego y muchas novedades más en la temporada 3 de Halo Infinite Echoes Within. ¿Quieres saber más detalles? ¿Quieres saber cómo limpiar una armadura Spartan? Súbete al Warthog y acompáñame. Le damos la bienvenida a tres nuevos mapas listos para la acción. El primero es Cliffhanger, este mapa simétrico se encuentra ambientado en la cima de una montaña en la que se encontraban una de las instalaciones de la ONI, es ideal para partidas de fortaleza o rey de la colina. El segundo mapa Chasm, una subestructura de Zeta Halo, aquí vas a amar las partidas de capturar la bandera o todos contra todos y sobre todo contar con un gancho debido a los peligros que hay de caer al abismo. Pasemos a Oasis, el mapa para batallas grandes por excelencia, con zonas bastante abiertas para volver emocionante cualquier partida de captura la bandera o defender tu equipo con vehículos pesados. Creemos que Oasis será uno de los nuevos favoritos de la comunidad. Además de los mapas, se ha agregado un nuevo equipamiento para cambiar el rumbo de cualquier partida, llamado Shroud Screen. Una especie de escudo burbuja que dificultará la visión de quienes están dentro o fuera de este escudo e incluso podrá detener las balas de todo tipo. Incluyendo las de la nueva arma agregada, la M392 Bandit. Un rifle semiautomático que seguramente te parecerá familiar de títulos pasados de la saga. Pero eso no es lo único que llegó de títulos pasados. El modo Escalation Slayer llegó para probar tu habilidad con las distintas armas y equipamientos de Halo Infinite. Este modo llegará en su modo todos contra todos o por equipo. Y como esta temporada quiere seguir ofreciendo nuevo contenido, Echoes Within contará con el nuevo evento narrativo Minfall, el cual incluye un pase gratuito de 10 niveles en el que se incluyen una variedad de accesorios y una nueva base de armadura. Todo esto con nuevas cinemáticas que te explicarán más de la historia del Spartan Dean y su mente corrompida por la IA Iratus. ¿Quieres más? Obviamente tenemos más, con un pase de temporada de 100 niveles, nuevos ítems, muchos accesorios y la segunda parte de los eventos narrativos. Spartan, la batalla no ha terminado. No olvides suscribirte al canal y únete a la temporada 3 para que disfrutes de la nueva actualización de Halo Infinite.